Qué hermoso niño. ¿Es igual que usted? Bueno, casi. Por supuesto, tendrás más. 20 dientes en la primera dentición. No, no, dientes de bebé. 20 dientes de bebé. Oh, pero esos dientes son importantes aunque sean pequeños. Y en realidad no son dientes de bebé. Algunos de esos dientes duran hasta los 12 años. Recuerde, esos primeros dientes son importantes. Permiten al niño masticar correctamente. Contribuyen al desarrollo facial, forman parte del desarrollo del habla del niño y lo más importante, mantienen el espacio para los dientes permanentes. Ayúdele a hacer permanente esa sonrisa, enséñele a cepillarse después de comer, vigilar los dulces y hacer revisiones dentales periódicas. Este anuncio es un servicio público en nombre de la Asociación Dental Americana y la Sociedad Dental de su localidad.